Andy, rompehielos, rompehielos, Muchas gracias por darme la oportunidad de presentar este discurso ante vosotros. Buenas tardes. Eh, se trata del rompehielos, como ha explicado mi compañero. El rompehielos es el primer discurso, como él ha dicho, que tenemos que dar los dos máster nuevos y curiosamente considero que es el más difícil, porque se me pide hablar de mí mismo durante un tiempo muy limitado. Y puesto que el tiempo es limitado, no lo perdamos. Mi nombre es Andy García. Creo que puedo intuir lo que podéis estar pensando algunos. ¿Que hay un actor cubano que se copia de mi nombre? Está todo bajo control porque hemos llegado a una especie de acuerdo mediante el cual yo no hago películas, de momento, y él todavía no se ha interesado ni por la informática ni por vender casas. De lo dicho anteriormente, se sobreentiende que soy informático y también trabajo vendiendo casas. Os voy a contar por qué decidí hacerme informático. Cuando era niño me entusiasmó mucho la idea de la electrónica, construir circuitos electrónicos. Pero con ocho años descubrí que para construir un circuito electrónico necesitaba eh, comprar componentes electrónicos. Con ocho años no maneja un niño mucho dinero. Entonces, como lo que me gustaba era construir, conocí un ordenador y me di cuenta que con el ordenador podía construir software, aplicaciones, videojuegos, utilizando solo líneas de código fuente, que son gratis. Solo me quedaba un pequeño problema por resolver, la compra del ordenador. ¿Cómo lo resolví? Pues hackeé algunas máquinas tragaperras de los bares para conseguir el dinero. Ya lo puedo confesar porque el delito ha prescrito. Y a continuación empecé a programar, primero en BASIC, luego en otros lenguajes. Empecé a publicar en revistas especializadas todo lo que pude. Hice un montón de cursos, no me da tiempo a hablar de todos. Hasta que por fin llegué a la FP, donde pude ...empezar a estudiar informática de forma arreglada... ...ya llegué sabiendo informática... ...me fue fácil sacar eh, notable alto de nota media... ...y mientras que estudiaba informática... ...luego vino a la universidad... ...y mientras que todo eso ocurría... ...pues yo trabajaba en diversos proyectos... ...y sobre todo desarrollé muchos proyectos web propios... ...algunos de ellos eh, con contenido para adultos... ...páginas eróticas... ...y os lo cuento porque gracias a ello, de la crisis de las .com, ni me enteré. Las páginas eróticas monetizaban muy bien en ese momento. Algunos meses facturaba siete cifras en pesetas. No necesitaba tanto dinero para vivir, por lo tanto me dediqué a ahorrar, a ahorrar, compré un local, lo arreglé, monté una empresa, la empresa fracasó. Vendí el local en el doble, salí ganando, luego hice otras inversiones inmobiliarias que a día de hoy me dan algunas rentas inmobiliarias y me permiten trabajar en lo que me gusta sin prostituirme y no solamente por dinero. En algún momento de mi carrera profesional me ofrecieron el reto de vender unas casas en, en Andalucía. Eh, acepté el reto, desarrollé un protocolo inmobiliario muy potente eh, que es mío, que es propio y ilusionado con ese éxito monté mi consultora inmobiliaria, Inmoquia Es difícil de explicar por qué Inmoquia se convirtió en mi segundo proyecto empresarial fracasado el primero fue el que conté antes, Inmoquia es el segundo Básicamente lo voy a explicar con una frase, El es un, al mismo tiempo es una opinión personal. El mercado inmobiliario, según mi opinión personal, ya lo he dicho dos veces, según mi opinión personal, van tres, está actualmente muy prostituido. Y por ese motivo, y por otros más personales, que son difíciles de explicar, pues ese proyecto está aparcado. Mientras que ese proyecto está aparcado, yo sigo trabajando como informático eh, trabajo como autónomo actualmente, autónomo real, quiero decir, pago la seguridad social y hago, eh, y, y, y va trimestral y esas cosas, ¿vale? Eh, trabajo para varias empresas, pero principalmente para una, para la misma que me ofreció la oportunidad de vender las casas y para la misma que me llevó a Uruguay a hacer un trabajo hace una década, etcétera, etcétera. Pero eso es el presente, pero yo quiero contaros cómo veo mi futuro. Mi futuro lo veo en el campo con muchas gallinas, con un gato o dos, con un huerto, con tomates, pimientos y, y en tercer lugar, en una esquina de la, de la finca me voy a instalar una cabaña llena de ordenadores para cuando yo necesite conectarme y, y conciliarme con, con la informática o como dice mi mujer, para ordeñar en la ganadería. Dicho esto, os agradezco mucho la atención que me habéis prestado y sobre todo estoy muy ilusionado para ver vuestras evaluaciones y vuestro feedback, que aceptaré con mucho gusto. Gracias.